¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? La mañana de cada día. Hoy, 16 de octubre de 2019, celebran su vigésimo aniversario. 30 años de una fuerza matinal aún presente. Y sin desmerecer que Canal 13, hoy RPC, haya hecho un máximo esfuerzo para mantenerlo. Sus matutinos al aire. Va mi salutación desde Noticias Video 1 en Asunción, República del Paraguay. Que Dios, por intercesión de María Santísima San Francisco de Sales, les bendiga y les acompañe siempre. La mañana de cada día, la mañana. Yeah. <laughs>